Ahora sí, habrá alguien ya por ahí que nos pueda decir en qué país nos está viendo. Así que le invitamos. Sí, danos tu nombre, danos tu nombre y, y dinos en qué parte del mundo estás para pues, saber dónde estás y, y poder orar por ti si así lo deseas, si tienes alguna necesidad en especial, con todo gusto vamos a orar por ti. Ok, vamos a continuar nosotros y ahí les vamos a ir invitando a que participen. Ok, entonces bienvenidos, bienvenidos a Hoy Oramos en Vivo y somos sus amigos. Elida. Y Rafael Cavazos. Así es. Y mi esposa me ha dicho en algunas ocasiones, eh, le voy a recordar ahorita, que diga su nombre completo. Elida Madrigal. Es que en México se acostumbra... Que la mujer sigue manteniendo su apellido paterno, Sí. El materno, pues sí, se, se como que se diluye con la, la, la venida del, del nuevo jefe en la casa, o sea, de, de, del marido, del ¿verdad? Del matrimonio. Del matrimonio, sí. sí. Entonces ahí se pone de cabazos, ¿verdad? Sí. Pero eh, bueno, mi nombre, mi nombre completo, ¿verdad? De, de soltera antes de casarme, bueno, pues herida Madrigal Garza. Uh -huh. Así es, Madrigalga Bueno, pues vamos a continuar eh, el, el tema de hoy Bueno, a, antes de eso, suscríbanse, compártanlo Y márquenos que les da le gusto un estar, like con, Que le gusta este así video Así es. suscríbete, y compártelo y, y márquenos un, un me gusta, un like Así es, y, y ahora sí nos vamos al tema Fíjense bien el tema Haciendo la parte que a mí me corresponde Sí pero el, el, el, el ustedes... la porción bíblica que vamos a estar utilizando, uh -huh. tiene un subtítulo ahí, y dice, vivan para Dios, claro, vivan para Dios, entonces, es, esa es la, la razón de que pusimos allí como un segundo título o como el título de, de, del pasaje bíblico, y vivan sí. para Dios Amén. así es que entonces eh, vivan para Dios ustedes así es, es. bien, bien importante, Muy importante el poder vivir pues para el Señor porque Porque cuando ya conocemos de las escrituras, la idea es que el Señor va a venir por su pueblo y Él tiene unas mansiones sí. para nosotros. Así es. Exacto. Y entonces vamos para Dios. Entonces, eso es la importancia de, de lo importante. Y miren aquí tienen el primer versículo. El versículo 11, ahí en 1 de Pedro, capítulo 2 del versículo 11 al 12, nos dice de esta manera, estimados hermanos. Ustedes son como exiliados y refugiados en esta sociedad. Uh -huh. Por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. Yo, yo quiero eh, hacer un, una razón una más razón de, de por qué este pasaje. Sí. Hemos visto en los últimos tiempos... Una gran violencia eh, en este mundo. Hemos visto una gran, una gran violencia. Increíblemente. Así es, mucha violencia. Así es, increíblemente una gran violencia. Entonces, dice aquí la, la escritura. Estimados hermanos, ustedes son como exiliados y refugiados en, este. en esta sociedad. Como que nosotros aquí estamos así nomás de, de, de, pasadita, de pasadita verdad así es por eso les ruego que luchen para que o no para no complacer aquello no de... aquellos deseos humanos que van, que van en, en contra de su de... nueva vida, vida. Amén. Okay. cuando nosotros venimos a los pies del señor entonces quiere decir que estamos viviendo una nueva vida correcto entonces si estamos viviendo una nueva vida entonces quiere decir que Dios está cuidándonos a través de este pasaje de 1 sí. Pedro, el capítulo 2, sí. en el verso 11. Dice, por eso les ruego que luchen para, que no, para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. Sí, así es. Y eh, saludamos a Julio. Eh, Julio, ¿en qué parte estás tú, Julio? Eh, en, ¿Julio ah, de, de Perú. Perú, de Perú de Perú Julio Damaso eh, Sí eh, Gracias, eh, diga, Julio. gracias Julio por estar con nosotros Y todos los tuyos Al rato vamos a estar orando por ti Julio Y por toda tu familia Obviamente Así es. Entonces eh, Eso es lo, lo, lo importante Que aquí en esta tierra Estamos sí. de pasadita De pasadita Sí, no. es muy importante lo, lo que dices Porque realmente si ya eh, eh, Estamos viviendo una nueva vida en Cristo Jesús, mantengámonos, uh -huh. mantengámonos en, en esa vida diferente para Dios. De, de, para Dios sí, de lo que de las cosas que se practican en este mundo. Este porque precisamente ahí ahí mismo en, en, en primera de, de Pedro, ahí en el 1 3 dice, "Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su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 ...que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así es. Es muy importante. ¿estás viviendo aquí en Estados Unidos? Por lo que entiendo allí. De a un sí o, o, o un no. hubo sí, en Perú, ¿verdad? qué que estás viviendo acá. Y qué bueno, ¿verdad? que eh, Porque ya te dices cuenta de todo lo que pasó eh, este fin de semana. Así es. Eh, que, que guarde Julio. En, entonces... ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque tenemos que tener una, una nueva vida en, en el Señor. Sí, amén, así es. Y Dios no quiere que nosotros nos contaminemos con las cosas de este mundo. Correcto. Quiere que, nos, que vivamos apartados para Él verdaderamente, porque Él va a venir por un pueblo santificado. Santificado, sí, sí, porque sin, sin santidad nadie va Na, Nadie a, le verá. A ver Señor, así que sí es. entonces, esa es una de las razones fundamentales y principales y de la gran necesidad de que nosotros aceptemos al Señor Jesús en nuestras vidas. Amén. Y en nuestros corazones. Así es. Entonces, eso es lo, lo, lo importante de lo importante. De que nosotros tenemos que estar en el Señor y que vivamos como para Él. Para el Señor. Para el Entonces, Señor. eso es lo, lo, lo importante. Y vamos al siguiente versículo que nos vamos a estar usando en este momento nada de estos dos versículos. Así es. Ah, o sea, dice el 12, ustedes viven rodeados de gente que no cree y tal vez ellos digan que ustedes hacen el mal. Ajá. Sin embargo, si ustedes llevan una vida honesta, ellos verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que Él venga a juzgar a todos. Amén, así es. Eh, gracias Julio. Sí. Nos dice que... Él está aquí en Estados Unidos, okay. pero su familia está allá en Perú, en Perú. Entonces, yo le digo su familia, familia allá ¿verdad? y aquí, aquí en, en este país, en Estados Unidos Así es eh, Nosotros estamos, pues, somos de México y acá andamos Aquí, aquí estamos eh, Estamos aquí a un, de, y de, a un lado de Dallas Así es este, Bueno, entonces, este, gracias Julio Gracias, sí. bendiciones sí. para ti Entonces, el verso 12 Ustedes viven rodeados de gente que no, cree. que no cree y tal vez ellos digan que ustedes hacen el mal sí. y decíamos en, en uno de los vídeos anteriores que yo me disgustaba cuando me hablaban de las cosas de Dios sí sí porque es que cuando una persona no conoce las cosas de Dios pues le cae mal o sea se lanza sí sí, sí, sí. Porque, eh, Así es el, el, el, el maligno que anda adentro. <risas> Pero fíjate cómo es... Me, me estoy acordando de mis detalles de, sí. de aquellos añitos. Eh, me recuerdo que eh, yo me burlaba incluso. Sí, me, sí. me burlaba de la gente que decían que eran sí. cristianos. Que yo no entendía nada de eso. Sí, sí. Eh, estaba ciego y sordo. y. Cuidado, cuidado y, cuando no hay el, el conocimiento. <risas> eh, entonces, y miran ahora... No, pues Juntos tú, no. tú y yo haciendo ese trabajo Alabamos y glorificamos el nombre del Señor Porque su misericordia es grande, a, es grande. Así es, así es Entonces, eso es lo maravilloso que hay con, con el Señor dice Sin embargo, si ustedes llevan una vida honesta uh -huh. Ellos verán el bien que ustedes hacen Y alabarán a Dios Amén, Amén. Ahora se, se revierten las cosas Ajá. Cambiamos nuestro estilo de vida amén. Cambiamos nuestra forma de pensar Sí, amén a Señor Jesús Vino esta, este cambio, Ese y esta, cambio Y esta transformación amén, correcto Mientras que yo no recibía a Cristo Jesús en mi vida no, no Yo el... no podía tener Esta transformación No podías entender, pero eh, bendito sea el Señor Porque un día el Señor Vino a tu corazón Tocó tu corazón, tocó tu vida Y hiciste una decisión eh, sincera delante de él y él fue el que empezó a hacer los cambios porque yo yo no podía yo, yo o sea yo, yo quería ver que pero eh, el señor me llevó a la oración a, a la fe y a la oración y confiar en él y esperar y él hizo la obra y, y ahí es, ahí está así es entonces eso es lo bonito cuando venimos a al a pies del Señor eh nuestras vidas cambian, nuestras vidas se, se, se transforman eh, entonces, eh, esto es lo, lo bonito cuando nosotros podemos estar ya en el Señor entonces, sí, eh, esto sí. es lo maravilloso eh, esto es lo hermoso cuando venimos a, a, a los pies del Señor y deja uno la vida pasada sí. la, la olvidas y la recuerdas porque es algo que ya viviste pero también te sirve como una referencia para ayudar a otros a entender sí. y el día que él venga va a juzgar a todos así es entonces ¿qué, qué quiere decir esto que cuando el señor venga él va a juzgar a todos así es y es muy importante eh, eh, que hagas una decisión ahorita que estás en vida porque las cosas se hacen en vida el, el día que que tú te vayas, un accidente o no, no sabemos qué pueda pasar, entonces si tú no arreglas tu vida ahorita, adelante del Señor, le pides perdón y lo invitas a que venga a tu corazón, que abra tu mente, tu corazón, tus, tus, tus, tus oídos, tus sentimientos, todo, que venga a ti, te arrepientes, el Señor va a venir a ti, porque ahí nos dice, ¿verdad? en el Apocalipsis 3.20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo a la puerta de tu corazón si oyes mi voz y abres la puerta dice yo entraré a ti y sentaré contigo y tú conmigo y, y, y, y. o sea es muy y, importante eh, no es un, una, una, familia. una nueva familia es muy importante abrir la puerta de nuestro corazón al Señor Jesús y Él es el que va a hacer los cambios pero tiene que ser de todo corazón, sinceramente de todo corazón, y el Señor va a empezar a hacer los cambios. Va a empezar a darte el, el anhelo y el deseo de conocer aún más de su palabra y de, y de orar a Él y pedirle eh, el, la sabiduría, pedirle el discernimiento y Él te lo va a dar. Así de que muy importante, muy importante conocer al Señor Jesús, aceptarlo en nuestro corazón. Así es. Entonces eh, vamos a la oración. Así es. Eh, le dijimos a Julio que íbamos a estar orando por él y por su familia que está allá en el Perú. Sí, así. Eh, De allá me gusta mucho <coughs> del, del Perú eh, las personas que eh, usan la fruta de sí. pan, fruta de pan ¿qué esos creo que sí, ¿qué el le llaman. un instrumentos muy bonitos. <coughs> ah, cómo me, me, me, me fascina escuchar música. Eh, los himnos que, que están precioso. tocados de esa manera. Preciosos himnos. Eh, me recuerdo ahorita eh, con este Andrés Río. Un orquestón tremendo de allá de Europa. Eh, y tuvo un hombre tocando una flauta de esas ahí en su... Eh, El, su en su presentación. En sí. Donde había miles de gentes allí. Y qué precioso, precioso eh, tocaba precioso. ese hombre. Eh, los sonidos que sacaba que parecía que eh, eh, iba pasando el cóndor por ahí eh, bien bonito eh, y se oía precioso pues, como está chinito cuando me recuerdo de eso así que qué privilegio eh, tuyo murió mm -hmm. de ser de ese país eh, que creo que es muy bello bueno va, vamos a, a la oración y eh, miren <coughs> perdón eh, lo más importante es por qué tenemos que orar. Vamos a orar por una mejor calidad de vida familiar, pero debe por una mejor calidad de vida espiritual para todos y cada uno de nosotros. Bien. Nosotros mismos, a pesar de que ya tenemos muchos años en el camino del Señor, que hemos eh, pero años a través de la radio y ahora a través de sus medios, desde pues, como YouTube y Facebook y otras sí. páginas uh -huh. sociales, y hemos predicado infinidad de veces, miles de veces. Sí. Entonces, es bien, bien bonito y bien importante que nuestra vida espiritual también sea fortalecida. Fortalecida, sí, amén. Y que nuestra familia también sea fortalecida. Sí, Entonces, cuando me está diciendo Julio que, que está eh, pues eh, su familia allá en Perú sí, y él acá, Ajá. me puedo imaginar, pues. El, el, el... <risa> El, anhelo, el deseo de, de y, poderlos ya, que ver que acá, ya poderlos ver este, abrazarlos y, y poder este, platicar con ellos aunque pueden platicar ¿verdad? por los medios sí. pero en persona pues claro es diferente eh, exacto sí. entonces vamos a orar y, y vamos a pedir la bendición sobre, el, sobre sí. toda la gente hermosa del Perú y vamos a pedir por México que estamos teniendo problemas en el país y aquí problemas sí, es en Estados ahorita, Unidos. Eh, es mundial esto. Y en otras partes, y en Francia, eh, en, en Italia, en, en España, sí. eh, bueno, ¿en qué país no, no hay este problemas? Sí. Y el, más por el, eso de los virus el, el mundo hay. necesita a, acercarse al Señor porque en, en Él tenemos uh, la, la fortaleza, la protección, Él es nuestra roca. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, tan importante estar en el Señor. Así es. Uh -huh. Entonces, oremos. Amén. Padre Santo y Eterno y maravilloso. Su santo Nos unimos mi esposa y yo en este momento, sí. Señor, tomándonos aquí de las sí, manos. Señor. Bendito para orar e interceder por nuestros países. Tanto sí, por este que está, donde estamos viviendo. Corazón. Los países de donde somos originarios y de país Señor que nos hacen el favor sí, señor. de ver nuestros materiales a través de YouTube y de Facebook. Padre Santo. Oh, mi Cristo maravilloso es su nombre, Padre. Que la vida familiar sea fortalecida por su amor, sí, por su señor. poder, por su gracia y por su majestad. Sí, no. Padre Santo, que nadie no, no. se quede sin esa bendición. Sí, que todos los que entren, Señor, a ver este video en cualquier tiempo, ya sea ahorita en vivo, o ya que quedó ahí grabado, y desde vamos a estar poniendo después enseguida al Señor en, en otras páginas sociales. Pero todos que se atrevan a ver este video, Padre Santo, que se obre de una manera maravillosa, que su mano de poder pose sobre sus vidas, y que al estar allí con nosotros, aún en la grabación, Sí, Padre sus vidas espirituales también sí, puedan sí, ser sí, fortalecidas. Qué vida? Qué corazón? Y a ti te digo, mi amada, a ti te digo, mi amado, tú que estás escuchando, ya sea la grabación o bien ahorita en vivo, pon tu mano ahí sobre tu pecho y recibe la bendición del Altísimo. Y si nunca has recibe aceptado al Señor Jesús, recibe la bendición del Señor. Acéptale en este momento. Abre corazón. Abre. Simplemente además dile Abre. palabras sencillas como estas. Dile, Señor Jesús, sí, sí, sí. ven a mi vida, ven a mi, vida. Ven, a mi corazón. ven a mi corazón, empieza a gobernar mi vida tú a partir de ahora. Sí, sí, sí. Partir de ahora. Sí. Y que mi vida espiritual pueda crecer y fortalecerse sí. como un gran árbol. Señor que sí, tiene señor. raíces firmes sí, sí. y que produce sí, frutos. Toque, señor, toque, Señor, que bendiga a sus familias. Sus corazones, Bendiga a sus familias Señor Donde quiera que se encuentren bendícele Señor Estamos viviendo tiempos en el que bendice, bendice, bendice. Las personas nos movemos De un país a otro De una ciudad a otra A veces Bendito. hasta en algún país Pero Bendito. Padre Santo donde su quiera, su quiera bendice, que se encuentren Este familiar sobre virus que ando, Señor que usted bien. obre De una manera maravillosa en estos días De ti te bien. digo mi amada Así te digo mi amado Recibe la bendición Recibe, recibe la bendición del Señor Pero también vamos a orar en este instante, en este momento Con la ayuda de nuestro Dios Por la salud Que toda epidemia que hay Toda clase de enfermedad Cualquier tipo de dolencia Que haya en nuestros cuerpos, Que quede rechazado, y que echado fuera rechazado por su amor, por su poder, por su gracia y por su majestad Señor, en el nombre de Jesús quitando todo dolor, Señor, quitando toda dolencia, quitando todo malestar señor, y quitando, señor, señor, de sus cuerpos todo aquello que no debe estar allí y así estamos declarando, Padre señor, Santo, para su honra, para su gloria y para su alabanza, Señor, la bendición Sí, Señor y por eso nos unimos mi esposo y yo, Señor, para poder estar millicando esta oración, Señor, para su bendita honra, gloria y alabanza. Y así te digo, amada, así te digo, mi amado, recibe la bendición en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en el Espíritu Santo. Y a usted, Padre Santo, toda la honra, este la Señor, gloria y la alabanza. La gloria, avance, Padre. Y gracias por fortalecer nuestros líderes. Gracias, mi Dios, por ellos. Gracias, Señor. Y gracias, Señor, por permitirnos hacer este material. Que va a permanecer aquí en Youtube por años posiblemente, Señor. Pero que cada persona que lo vea, en cualquier tiempo, Señor. sean bendecidos, Señor, Señor. Que ellos puedan ser bendecidos de parte del sí, Señor. En ese nombre que es sobre todo nombre en el eh, nombre de Cristo, Cristo Jesús Aleluya, Aleluya Alabado sea tu Aleluya. nombre Padre Gracias. Aleluya, Amén. Amén Amén, y les dejamos sus datos Así es, mándenos su petición en un mensaje por, por el Whatsapp o el Messenger eh, ahí está el teléfono 469 907 o bien a gmail.com y nosotros le apoyaremos con nuestra oración y gracias, gracias a todas las personas que eh, han estado con nosotros y eh, gracias por compartir estos videos. Y les amamos en el amor del Señor y sigan ustedes eh, eh, viendo y compartiendo estos videos. Y, y suscríbanse, suscríbanse y eh, compartan y márquenos ahí un, un, un like, un me gusta y gracias, gracias. A todas las personas que pudieron estar viendo y escuchando este mensaje, eh, Dios les bendiga, les amamos en el amor del Señor. Amén, así es. Y Julio, bendiciones para ti y toda tu familia, tanto aquí como allá en, en, el Perú. en el Perú. Bendiciones para todos. Bendiciones y bendiciones para ustedes que están allí eh, viendo. El video me marca que hay varias personas pues bendiciones todos y cada uno de ustedes. Bendiciones amigos Elida y Rafael Tobazos Así es. Bendiciones.